Yo comencé de muy cativo, era el único rapaz en mi escuela, cambié varias veces y e seguía siendo único rapaz en Madrid, como muy éramos dos o tres, pero yo siempre lembraba esos momentos de hogar con estos juguetes e imaginarme en un escenario y e fue lo que me dio la fuerza para loitar y e conseguir cumplir mi sueño.